Muchas gracias, señor presidente. Señor López, Unidos Podemos, en Unidos Podemos apreciamos mucho el sentido del humor, pero leyendo desde luego esta moción, o ustedes están sobradísimos de sentido del humor o desde luego tienen escaso pudor. El que se presenten aquí, el Partido Popular, como adalí de las libertades y convencernos que la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana se hizo para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos la gente, desde luego, no se lo traga. Nos hemos convertido en España, desde luego, en los últimos años de, de la historia, de nuestra historia reciente, el, desde luego, en la época oscura de los derechos y libertades y en un agujero negro de las libertades en Europa. Eso, desde luego, nos queda clarísimo y el principal ejemplo es esta ley. El rechazo a la ley, señor López, el rechazo a esta ley fue absoluta, pero, sin embargo, ustedes siguieron hacia adelante, independientemente de lo que nos ha dicho hoy aquí y los primeros que se manifestaron en contra fueron los ciudadanos, de manera masiva. No hubo nadie, nadie que se manifestara a favor de esta ley, nadie, por mucho que ustedes lo intenten decir. De hecho, hay una, un, una estadística de metroscopia una encuesta que dice que el 82% de los españoles actualmente se muestran favorables a pedir la retirada o la modificación de esta ley. No sé de lo que nos está hablando, ¿eh? En su tramitación, cuatro relatores de Naciones Unidas nos exhortaron a retirar la ley porque, y leo textualmente, amenazan esta ley más, la del Código Penal que ustedes archivaron en paralelo, amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos. Después los grupos de las cámaras, eh, cuando se tramitó la ley, todos presentaron menos ustedes y sus filiales, presentaron enmiendas de devolución. Y los informes del Consejo Fiscal, a pesar de lo que nos ha dicho y del Consejo General del Poder Judicial, fueron tan duros que antes de mandar el, la proposición de ley, el proyecto de ley al Consejo de Estado, hubo que cambiar bastantes cosas. Después, posteriormente, todos los partidos, excepto ustedes y sus filiales, llevan en el programa electoral la derogación de esta ley. ¿Por qué se pusieron todos? ¿Por qué? Pues porque después de nuestro pasado político, los españoles no quieren un retroceso en la democracia. Por eso, ¿cuál fue el objetivo de esta ley? Obviamente, limitar el derecho a la protesta. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para continuar devaluando los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sin que la gente pudiera luchar contra ello. Así de claro. Ustedes intentaron amordazar los derechos de libertad de expresión y de manifestación porque su hoja de ruta era a salvajar, aprovechando la crisis, a salvajar el capitalismo y llevarlo a la época anterior al estado del bienestar. Esa era su hoja de ruta y para eso necesitaban laminar la contestación social. Eso es lo que explica esta ley y no otra cosa. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Pues sacaron del Código Penal conducta y, a pesar de que nos intentan vender que bueno se despenalizaron las faltas, la realidad es que muchas de esas faltas pasaron a ser delitos leves, con lo cual se aumentó su pena, por ejemplo, hurtos, lesiones, coacción, amenazas, daños, falta respecto a la autoridad y otras faltas las pasaron a sanciones administrativas. Y no nos venda que esto es mucho mejor para poder sancionar, como nos ha dicho el señor López, porque la realidad es que muchas de estas faltas, ahora administrativas, pasan a tener unas sanciones enormes, mucho más. Le voy a poner un ejemplo. La anterior falta en el Código Penal de perturbación levemente del orden, reuniones numerosas, tenía una condena de entre 10 y 30 días multa, lo que podía suponer para alguien que no tuviera recursos un máximo de 600 euros. Pues actualmente la multa administrativa es de 601 a 30.000 euros, obviamente la diferencia es bastante grande. Ustedes lo que hicieron fue aumentar las infracciones y agravar las sanciones, por supuesto provocando una ida del control judicial de la justicia penal, que es mucho más garantista, porque además eh, los tribunales de lo penal no le estaban dando razón de la mano dura que ustedes estaban eh, pidiendo y lo que provocaron es que, bueno, pues que hubiera que acudir a la vía administrativa, que es más costosa, que es menos garantista, en la que hay que tumbar la presunción de inocencia, de veracidad, perdón, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué sentido tiene todo esto? Obviamente amedrantar la protesta cuando precisamente los que protestan son las personas que menos recursos tienen. Esto es. Y además ustedes facilitan y provocan formas de protesta, o sea, condenan formas de protesta pacífica que antes no eran sancionadas, como encierro, cortes de vías públicas, escraches, pancartas, despliegue de pancartas en edificios públicos. ¿Qué sentido tiene esto? No se puede entender la, la, la Constitución sin los derechos fundamentales de reunión, de libertad de expresión, de manifestación, de huelga, y ustedes se los están cargando. Antes, precisamente los periodistas podían hacer su trabajo y eh, contar a la sociedad lo que ocurría en una manifestación. Ya acabo. Ahora la policía puede, eh, si quiere señoría. ocultar algo, intervenir cámaras y sancionar a los periodistas para hacer su trabajo. Y Reporteros sin Fronteras, desde luego, considera esta ley coactiva. Esto es lo que ustedes entienden por defender las libertades. Respecto a lo que insta su moción, claro que estamos de acuerdo en salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos derogando la Ley Mordaza. Muchas gracias. Muchas gracias senadora Mora.